Si tú vas a hacer un viaje a un país en el extranjero, tú necesitas cambiar el dinero de tu país por aquel al que visitas. Así que ahora te habrás iniciado en el mundo de Forex. Forex es la abreviación de Foreign Exchange, cambio de divisas. Bueno, Forex es mucho más que eso y ahora lo comprobarás. Por ejemplo, imagina que hay compañías que compran productos de otros países y obviamente para poder operar van a tener que cambiar ese dinero. La diferencia es que esas compañías cambian grandes cantidades. Imagínate, cuando esto sucede se mueve el precio porque la demanda de la moneda ha aumentado. Cuando la demanda sube, el precio sube. Mientras ellos realizan esas operaciones alrededor del mundo, la tabla de cuotas de moneda va cambiando a cada rato. Cuando vamos a cambiar la moneda, esta tiene un precio. Este precio es la cuota de cambio. Como cualquier mercado, el precio sube porque la demanda sube. Si hay muchas personas o compañías interesadas en cambiar euros a dólares, el precio del dólar va subiendo porque la demanda sube y por eso la cuota va cambiando a cada rato. Así que déjame darte un ejemplo de cómo puedes sacar beneficio de esto. Imaginemos que vives en Europa, ¿de acuerdo? Y te vas a ir de vacaciones a los Estados Unidos. Digamos que vas a cambiar 500 euros a dólares a una cuota de 1,40 dólares por cada euro, obtendrás 700 dólares, pero imagina que no gastas el dinero, así que tú sigues teniendo esos 700 dólares cuando vuelves a Europa. Mientras eso sucede, la cuota de moneda va variando de 1,40 a 1,30 dólares por cada euro, así que ahora en vez de obtener 500 euros, tendrás 538,50 euros. Esto es un beneficio de 38,50 euros por haber mantenido tu dinero en dólares, mientras la cuota de moneda cambiaba. Esto es en esencia como se hace trading en el mercado Forex. Nosotros compramos cierta cantidad de dinero, esperamos que la cuota cambie y después hacemos el cambio de vuelta, teniendo así un beneficio conforme pasa el tiempo. Exactamente cuándo y cómo comprar y vender es lo que vamos a enseñarte a través de diferentes lecciones. Estar viajando de país en país y hacer los cambios de moneda con tu propio dinero no es una manera práctica de hacer trading. Por suerte, hay una manera más sencilla y rápida de hacerlo. Esto es por medio de las oficinas online que son denominadas brokers. Puedes aprovechar esos brokers para hacer trades durante el día y la noche y de esta forma aprovechar los diferentes cambios del precio de la moneda que se están dando a cada segundo. Justo como el ejemplo de las vacaciones, puedes comprar cierta cantidad de moneda, esperar mientras éstas cambian sus precios, hacer el cambio de vuelta y obtener las ganancias. Esto es hacer trading en el mercado Forex. Hacer uso de un broker online tiene muchos beneficios. Puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo, en donde tengas acceso a internet, tu casa, el trabajo, la universidad y lo que es aún mejor desde tu celular. ¿Acaso no es maravilloso? Esto es algo que se adapta a tu rutina, ya que está abierto las 24 horas del día, 5 días a la semana. Imagina generar cientos de dólares desde tu celular con tan solo unos cuantos clics, sin importar estés esperando alguna junta del trabajo, estés esperando una clase en tu universidad, a que tus hijos salgan de la escuela o incluso mientras estás tomando el sol durante tus vacaciones. No necesitas mucho dinero para iniciarte en Forex, con solo 100 dólares es suficiente para abrir una cuenta y comenzar. Es importante que sepas que vas a tener que aprender algunas cosas antes de comenzar. Pero para eso estamos nosotros, para ayudarte a hacer trading de una manera más fácil y por lo tanto apoyarte en tu camino por el mercado Forex. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Tapia. Eh, yo los primeros días inicié, mi primera inversión, perdón, inicié con 400 dólares y a los 15 días en, el, en mi cuenta de 400 la llevé a 870, 470 dólares en 15 días utilizando solamente el, el armónico que es lo que más a mí me ha dado, es el escáner, es lo que más me ha funcionado. ¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan León, eh, tengo 20 años de edad. Eh, yo ya sabía un poquito lo que era Forex, había investigado por mi cuenta, pero yo investigué que una academia sale aproximadamente 6 mil dólares, entonces no tenía el dinero lamentablemente para pagarlo y aquí pues estoy bien feliz. Ah, invertí 100 dólares, en una semana llevé mi cuenta a 540 dólares y en la siguiente semana logré llevarla hasta 700 dólares. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana Quilos Castro. Tengo 30 años de edad. Eh, no, te, no tenía previa experiencia en Forex. Eh, hasta el día de hoy eh, empezamos con una cuenta de 50 dólares y la pudimos uh, dobletear a 100 dólares en tan solo 4 días. Hola, mi nombre es Teo, tengo 18 años de edad, inicié con esos primeros 100 dólares y simplemente usando nuestros productos en un lapso de 72 días, 62 días, perdón, he ganado 4,700 dólares de puro training. La verdad es una oportunidad que ha cambiado mi vida. Hola, mi nombre es Julia Penate, yo tengo 25 años de edad, eh, no tenía experiencia en Forex. Eh, más sin embargo, iniciamos con una cuenta de $200 dólares y en una noche eh, lo máximo que he ganado son 716 dólares. Pues es que me metí hace un mes y estoy ganando arriba de $600 dólares al mes y de hecho hace dos días empecé a generar $100 dólares diarios. ¿okay? Este, pues sí, la verdad eso está muy bueno y yo estoy aquí y vamos para largo.